muy común es la necesidad de copiar un examen de alguno de mis otros cursos, ya sea porque es el mismo curso pero otro número de grupo o porque es un semestre pasado. Entonces lo primero que voy a hacer es entrar al grupo en donde quiero tener el examen y no lo tengo ahorita. En este grupo me voy a ir del lado izquierdo en los botones de letras azules al que está hasta abajo que dice configuraciones. Del lado derecho voy a buscar el botón que dice importar contenido. Después de eso, voy a seleccionar como tipo de contenido, copiar un curso de Canvas. En la parte donde dice buscar un curso, voy a seleccionar el curso en el cual sí tengo el examen. En este caso voy a seleccionar expresión digital. Ahora, algo muy importante es seleccionar la opción que dice seleccionar el contenido específico. Esto me va a permitir seleccionar solamente el examen. Si pongo la otra opción, voy a copiar todo el curso. Una vez que realice estos pasos, del lado derecho de la selección que hice, está esperando que seleccione el contenido a copiar. Puedo seleccionar aquí en evaluaciones todas las evaluaciones o si solamente quiero copiar una sola evaluación, del lado izquierdo hay una flechita y si le doy clic se me despliegan todas las evaluaciones disponibles de ese otro grupo. En este caso solamente quiero copiar esta evaluación. Algo muy importante es que si esta evaluación considera bancos de preguntas, tengo que seleccionarlos también para que se copien. Si no selecciono los bancos de preguntas y solamente selecciono la evaluación, la evaluación estará vacía, no tendrá las preguntas correspondientes. Entonces, repito, si tu evaluación consideraba bancos de preguntas, habrá que buscar también qué bancos de preguntas consideraba el examen. Al final, damos clic en seleccionar contenido en el botón azul del lado derecho inferior y esperamos a que se complete el proceso. Una vez que aparece completo, buscamos el examen en evaluaciones. Y aquí está, esta es la evaluación que había importado. Ahora está copiada en este curso también.